salió ayer a las 8, iba para una actividad de trabajo, y trabajo donde era la Cure, y él no llegó a la actividad, nosotros pasamos de trabajo, a preguntar por él, y él no llegó. ¿Cuál es el nombre de tu nombre? Bautista. Stanley? Bautista Ortega. ¿Qué edad tiene 27 años. ¿Ustedes han sabido si él tenía algún problema, alguna situación familiar o algo? No, he nunca tenemos tenido problemas con la autoridad, ni con la ¿Cuándo él se de la casa, pudiste ver cómo estaba vestido? No, porque yo vivo con él. ¿Anteriormente él a, había eh, desaparecido varios días de la casa, había salido sin decir nada? No, él nunca había salido así, porque, por eso vinimos aquí de una ¿Dónde residen ustedes? en la en, Valle, la en el sector William Messi. ¿sí? ¿Algún número de contacto para que se pueda comunicar con usted? Eh, 829-694-9101. Repítelo para acá. Eh, 829-694-9101. También 809-488-1596.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 En, en Víctor Valle, el sector William Mesa. ¿Algún número de contacto para que se pueda comunicar con, con ustedes? Eh, 829-694-9101. Repítelo para acá. Eh, 829-694-9101. También 809-488-1596.